Hola, ¿qué tal? Soy Chema Lázaro, soy profe eh, y últimamente he dedicado pues, parte de mi carrera profesional a estudiar eh, el funcionamiento del cerebro y la vinculación que este tiene con las metodologías. Y el objetivo de este, de este vídeo que vamos a compartir juntos es hablar eh, en torno a, al potencial que tiene el juego en los procesos de aprendizaje. Para ello vamos a hacer un recorrido eh, muy breve sobre, primero, intentar justificar a nivel neuroeducativo qué beneficios encontramos en la aplicación del juego, si existe o no existe, que ya veréis como, como algunos tenemos. Eh, a partir de ahí vamos a ver cuál es el proceso a, para poder desarrollar una gamificación, las diferentes estructuras, desde la parte de, de empatizar, ¿no? todo lo, lo que es el previo a la conceptualización propia de la gamificación y luego los grandes eh, componentes que, que conforman una experiencia lúdica, ¿no? que sería el uso de las, de las narrativas, el uso de las dinámicas. Eh, el uso de las mecánicas y luego cómo todo esto se transforma en un elemento. Cuando hablamos de por qué trabajar a través del juego o qué beneficios se encuentran, hay una de las grandes investigaciones a cargo de, de Paul Howard Jones, un investigador... Que, que ha evidenciado la relación que hay entre los entornos lúdicos y la activación de los sistemas de recompensa en el cerebro. ¿Qué son estos sistemas de recompensa? Pues hablamos de que en las regiones límbicas, ¿vale? el sistema límbico del cerebro, se activa especialmente dos grandes órganos ante las experiencias lúdicas. Uno de ellos es la amígdala, eh, responsable de la regulación a nivel emocional, y otro es el hipocampo, el, el, el órgano vinculado con las memorias más a largo plazo. ¿no? Es decir, que podríamos decir que los entornos lúdicos, estos sistemas de recompensa nos van a ayudar a, a poder perseverar trabajar de una manera más constante en estas experiencias de aprendizaje, hay otros investigadores en este caso españoles como Rodríguez y Santiago, que hablan de los beneficios que tiene el, el aprender a través del juego, ¿no? la, releva, la relevancia que tiene el feedback, el aprender a través de errores, eh, la potencia de la perseverancia, ¿no? de esta voluntad de, de cuando uno se equivoca seguir trabajando. Eh, también eh, aporta el juego la parte cooperativa, ¿no? el, el trabajo con, con la distancia a través de otros cerebros. Así que podemos decir, entre otros grandes beneficios, que el juego, entre otras cosas, nos permite desarrollar ámbitos a nivel eh, emocional o socioafectivos, pero también potencian tremendamente el beneficio que hay en las funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo o la inhibición son algunos de ellos. Si queréis podéis buscar estudios muy relevantes, por ejemplo de Nuria Guzmán, una psicóloga de Almería que está investigando eh, en torno a los beneficios que tienen los juegos de mesa en el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Así que como veis eh, es uno de los grandes beneficios que nos encontramos eh, con, estas, con este juego, con este entorno lúdico a la hora de ofrecérselo al alumnado. ¿De acuerdo? Además de que el mamífero, eh, que somos nosotros y nosotras, aprendemos a través de la relación con el juego. Así que no podemos obviar que parte de nuestro constructo, tanto social como cultural, lo desarrollamos a través del juego. Una vez que conocemos estos beneficios, eh, esta parte de los sistemas de recompensa, de las funciones ejecutivas, vendría la parte de cómo empiezo a diseñar una experiencia lúdica, ¿no? En base a qué lo voy a hacer. Bueno... Lo primero que tenemos que hacer es conseguir empatizar con el público objetivo con el que vamos a trabajar, ya sea ámbito formal o ámbito no formal, me da igual. Es decir, conocer a quién vamos a destinar estas experiencias lúdicas. Para ello es muy importante eh, conocer sus intereses. Podemos utilizar herramientas como mapa de empatía, encuestas, eh, entrevistas o cualquier otra herramienta que nos permita conocer sus gustos, sus aficiones, eh, sus debilidades, sus fortalezas, a qué juegan en este momento. Porque eso nos va a ayudar a poder ajustar y personalizar muchísimo mejor la experiencia de aprendizaje. Tenéis ejemplos como por ejemplo eh, los 16 placeres de Steven Reis o los 42 Fundamentals de John Rudolph, en el que podemos identificar qué placeres nos mueven a todas las personas eh, emocionalmente a empujarnos o los fundamentals de, de John Radolf, que básicamente lo que nos dice es 42 impulsores que tenemos todas las personas eh, a la hora de relacionarnos con el juego. Así que os invito a que podáis bichear, consultar sobre ello y a partir de ahí elegir cuáles de ellos se pueden ajustar mejor a las necesidades que, que nuestro grupo, nuestro público objetivo ha manifestado en un primer momento. Además de empatizar y conocerlos, es muy importante conocer los tipos de jugadores que existen. ¿no? Todo esto antes de empezar a diseñar nuestra experiencia. ¿Por qué necesitamos conocer los tipos de jugadores? Porque a la hora de realizar las actividades, ¿no? las actividades lúdicas, lo podremos ajustar a los diferentes perfiles. Concretamente, eh, Richard Butler identifica que hay cuatro eh, tipos de jugador. Un perfil de jugador muy enfocado a las relaciones sociales, al compartir, al charlar con otros que vamos a llamar los sociales, ¿de acuerdo? Su única finalidad es la interacción con otros jugadores. Hay otro tipo de jugador que está enfocado a recopilar logros, ¿de acuerdo? A obtener budget, a obtener insignias, a obtener eh, méritos, ¿de acuerdo? Estos, por ejemplo, son los que cuando juegan al Trivial les encanta recopilar todos los quesitos. Estos tipos de jugador los vamos a llamar los triunfadores, con lo cual los objetivos que les va a permitir recopilar cosas les van a funcionar muy bien. Tenemos otro jugador en el que yo creo que me quedo muy englobado, que son los jugadores que nos gustan los logros complejos con objetivos a lo mejor un poco más a largo plazo descubrir contenidos ocultos dentro del juego que somos los exploradores ¿no? nos gustan estas dinámicas exploratorias dentro del juego y por último tenemos un jugador que no podemos obviar que es aquel jugador que está enfocado en ganar o perder ¿de acuerdo? son los killers les encanta la competición, les encanta la categoría les encanta todo lo que tiene que ver con esta simbología dentro del juego, así que cuando diseñemos nuestras actividades tenemos que tener en cuenta pues que hay jugadores o hay actividades que van a ser enfocadas a, a lo social a la interacción como por ejemplo un chat o un feed de noticias habrá otras dinámicas o actividades que vayan enfocadas a recopilar logros otra a investigar y otra a competir con otros y de esta manera lo que conseguiremos es eh, vincular el contenido a los cuatro tipos de jugadores Así que aquí tendremos una parte inicial, ¿no? Ya hemos conseguido empatizar, hemos conseguido ver qué es lo que les gusta, hemos conseguido ver los, los fundamentals de, de John Rados y ya conocemos los tipos de jugador, ¿no? Y una pregunta que nos podemos hacer es cómo conseguimos poner la motivación, la de la buena motivación intrínseca eh, vinculada al aprendizaje, ¿no? Bueno, pues lo tendremos que hacer eh, bajo un marco teórico. Mi recomendación es que trabajemos sobre el marco teórico que nos ofrecen Deci y Ryan. ¿De acuerdo decir, son unos investigadores que nos hablan de que la motivación es un continuo de autodeterminación y para que se produzca ese continuo de autodeterminación se van a tener que cumplir cuatro factores que son muy, muy fáciles de identificar en los juegos. Un primer factor es que el jugador tenga un propósito en el juego, no es decir, oye, yo para motivarme dame un propósito, pues en este caso imagínate que estás jugando a Mario Bros., ¿cuál es el propósito del juego? Salvar a la princesa, ¿verdad?, Además del propósito, dicen que les fomentes la autonomía, es decir, que en el mapa de decisiones tú puedas elegir eh, hacia dónde quieres empezar, por dónde quieres ir las diferentes misiones, hacia dónde las vas a cometer, ¿no? Esa libertad de movimientos que tienen algunos juegos. Otro es la autonomía, dice, o sea, la maestría, perdón, dice, oye, además, eh, como yo estoy mejorando, eh, pues por favor, eh, ayúdame a a mejorar dentro del juego, a vaya recopilando, esto me vaya dando tener mejores habilidades, vete dando feedback si lo que estoy haciendo está siendo correcto o no. Y por último, como cuarto factor es foméntame las relaciones sociales, es decir, déjame jugar con otros jugadores, déjame compartir la experiencia o bien de manera competitiva o de manera colaborativa. bueno pues cómo vamos a fomentar estas relaciones sociales. Si os centráis, por ejemplo, en este juego del que estaba hablando en Mario Bros, y lo vinculamos ahora con las teorías de los tipos de jugador, eh, vais a encontrar que en la primera pantalla casi de Mario Bros, vais a encontrar todas las mecánicas para todos los tipos de jugador, ¿no? Pues, por ejemplo, va Mario andando, se encuentra con una tortuga y tiene que matarla, ¿de acuerdo? Esa mecánica está claro que es una mecánica para los killers, ¿no? Para acabar con ella. También tiene una mecánica que cuando mata la tortuga o da el ladrillito y coge monedas, va recopilando objetos, ¿verdad? Ahí tenéis la mecánica para los triunfadores. Y no sabemos cómo ni por qué, pero de repente saltas en mitad de una nube y aparece un ladrillito. Tenéis ahí una mecánica para los exploradores. Y además, sobre ese eh, ladrillito aparece una, una seta que le permite al jugador mejorar, ¿verdad? Tenéis también esa mecánica para los triunfadores y luego para los sociales tenéis la mecánica en la que podemos jugar junto con Luigi en el juego. Así que es fundamental no solo conocer qué les gusta sino ajustar el contenido a todos los tipos de jugador y con un marco teórico sólido en torno a la motivación. Así que llegados a este punto sería un buen momento para definir qué significa gamificar o utilizar el juego. Lo tradicional que vais a, a encontrar en las definiciones de la mayor parte de, lo, de, la, de la bibliografía en torno a gamificación es que gamificar es utilizar dinámicas y mecánicas que tienen los juegos eh, en entornos que a priori no son lúdicos, ¿no? como por ejemplo un aula al uso, pero realmente esto no es gamificar, gamificar es conseguir llevar a la persona a una experiencia 100% lúdica, 100% de juego vivencial en primera persona, que le haga transformar su esquema de valores y para ello utilizamos dinámicas y mecánicas, pero sobre todo utilizamos contextos narrativos o hilos conductores que nos van a permitir envolvernos en una historia, ¿de acuerdo? Estas gamificaciones, según el autor Werbach, tiene eh, tres grandes eh, composiciones, bueno, cuatro, ¿vale? Una de ellas es el uso de la narrativa, a partir de ahí transformarlo en dinámicas, mecánicas y elementos, que es lo que voy a explicar ahora, ¿vale? ¿Por qué usamos narrativas? Porque sabemos que es una manera de enganchar a las personas, de tenerla vinculada a la parte del contenido, ¿verdad? Nos encantan las buenas historias, nos encantan los chismorreos, nos encantan los cotilleos. Para ello podemos construir nuestra eh, narrativa, nuestra historia, en base a un modelo que está muy consolidado en la mayor parte de la literatura eh, mundial, ¿no? que es el, el tan archiconocido viaje del héroe, que está constituido en dos universos. Por un lado vas a encontrar un universo que es el mundo real y otro que es el universo eh, fantástico, el mundo eh, sí, fantástico. Si nos centramos, por ejemplo, en ponerlo con el ejemplo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, vas a ver cómo se marcan todas las fases del viaje del héroe que tú vas a poder elegir para luego eh, marcar tu, tu narrativa. ¿de acuerdo? Todo viaje del héroe empieza con una llamada, lo que llamamos la llamada. Esta llamada en Harry Potter y la Piedra Filosofal se observa muy bien cuando a Harry le llega una carta eh, a través de una lechuza a su, a su casa. A partir de ahí Harry empieza a negar la existencia y dice que no, que él como va a ser un mago y aparece la siguiente fase, que es el encuentro con el mentor. Es en el momento en el que Hagrid aparece debajo de la ventana y le hace ver la, el, realmente el valor que tiene como, como nuestro héroe para poder afrontar esto. ¿no? Y ahí le lleva al callejón de Agamon, hacen algunas eh, investigaciones. Todo esto ocurre en un mundo real cierto. A partir de ahí, en el momento de que Harry acepta la llamada, va a ocurrir que va a pasar del mundo real al mundo mágico. En Harry Potter se ve perfectamente y es cuando Harry va corriendo en el andén, 9 y 3 cuartos y... ¡ps! Cruza la pared y es en ese momento en el que cruza de un mundo a otro. Esto es muy importante incluirlo dentro de, nuestra, dentro de nuestra narrativa, cómo vamos a pasar de un mundo a otro. Y en ese mundo mágico lo que empieza Harry es a encontrarse con los aliados, ¿verdad? encontrarse con los enemigos, conoce a Ron, conoce a Hermione, conoce a a Draco Malfoy, ¿verdad?, y se le van presentando diferentes pruebas. Esas pruebas le van ayudando a él a ganar en habilidades, en ganar en beneficios. ¿Os acordáis de CI Ryan? Cómo nos ayudaba esta maestría a ir evolucionando. Y además, en cada una de las pelis le va dando diferentes objetos mágicos que se conforman en las Reliquias de la Muerte, ¿verdad? El mapa del Merodeador, la capa de invisibilidad, la varita de Sauco, etcétera, etcétera. Esto le va ayudando a mejorar en habilidades y esas habilidades le va ayudando a enfrentarse a los enemigos. Cada vez que gana los enemigos mejora las habilidades y vuelve otra vez al mundo real y este ciclo se repite constantemente en todas las películas una manera, en todos los libros, perdón, una manera muy interesante podría ser construir nuestra narrativa en base a eso. Les mandamos una misión, un reto en forma de carta, en forma de comunicado, como se nos ocurra, y a partir de ahí le planteamos una misión global que puede estar compuesta por diferentes retos chiquititos. Esos retos les va a conllevar habilidades y van a ser graduados por dificultad. El primer reto más sencillo, el segundo más complejo, el tercero más complejo. ¿de acuerdo? Así que ya tenemos más o menos construida nuestra narrativa, en que va a versar en qué va a construir en qué se va a ambientar, para aquí mi recomendación es que os ambientéis en cosas, eh, en mundos que ya existen, ¿no? Pues, por ejemplo, utilizar toda la estética eh, que tiene Stranger Things o los cazafantasmas o el mismísimo Harry Potter o la fantasía de, de, de Tolkien en el, en el Señor de los Anillos. Ya tenemos mundos sólidos que no los tenemos que crear de cero, ¿de acuerdo? O videojuegos como Zelda o como otro tipo que nos va a ayudar a generar ese contexto. A partir de aquí tenemos que pensar... ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a establecer en el juego? ¿Qué es la dinámica? Las relaciones que yo quiero favorecer entre los jugadores. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a relacionar entre ellos? Existen cuatro grandes dinámicas que son las que más utilizamos en gamificación. La archiconocida y como más popular es la cooperación, ¿no? en, en la que los jugadores cooperan entre ellos para obtener un beneficio. ¿De acuerdo? es decir, tú eres de un clan, yo soy de otro y entre los dos obtenemos recursos para conseguir mejorar. Eso es una dinámica cooperativa. Puede ser una dinámica competitiva, en la que tú eres un clan, yo soy de otro y entre nosotros competimos por los recursos o podemos combinar las dos, cooperar y competir. Somos dos clanes que competimos entre nosotros para compartir recursos y a la vez competimos contra un tercero, no vaya a ser que lleguen los vikingos y nos saquen todo eh, eh, el grano de, de paja y de arroz que he ido recopilando, ¿de acuerdo? Una tercera dinámica que vamos a encontrar serán dinámicas de co-creación, ¿de acuerdo? En el que el jugador lo que va a hacer es es ir explorando el juego a medida que va avanzando. Si sois jugadores roleros, habéis jugado al rol, esta es la típica dinámica que tienen los juegos de rol, en la que tú con el Game Master vas tirando los dados y en función de eso vas determinando qué es lo que va ocurriendo en el juego. Pues si sacas más de 12, le ataco, le rompo la armadura, o vamos hacia la derecha, cogemos el arma no sé cuántos. ¿De acuerdo? Son dinámicas co-creativas. Y luego tenemos otras dinámicas que son de exploración, en el que es el jugador el que va explorando el contenido oculto que va apareciendo en el juego, por ejemplo, los archiconocidos y tan de moda en los últimos tiempos, eh, skate rooms... O, o similares, en el que las dinámicas son de exploración y luego muchas de ellas introducen dinámicas o competitivas o cooperativas entre los diferentes jugadores. Así que tu reto es, una vez que tienes claros sus intereses y tienes clara su narrativa, en qué contexto narrativo, vas a pensar cómo vas a fomentar estas dinámicas, eh, estas dinámicas entre los jugadores, ¿de acuerdo? Una vez que tienes las dinámicas establecidas, te queda pensar en las mecánicas. Todos los juegos tienen normas. Y las normas en las gamificaciones se llaman mecánicas y estas mecánicas se traducen en elementos físicos de un juego. pues Por ejemplo, puedo tener una mecánica que es eh, puntos de experiencia y mi elemento son monedas virtuales. Puedo tener una mecánica en mi juego en el que es una clasificación y mi elemento físico es un, eh, un leaderboard, un tablero, ¿de acuerdo? Puedo tener una que son huevos de pascua y mi elemento en el juego es de repente una carta en el que aparece una dinámica, o sea, una mecánica que no estaba planteada en un principio del juego. Es decir, que las mecánicas son las normas y los elementos, las partes tangibles que tienen los juegos. ¿Qué mecánicas vamos a poder encontrar? Pues, por ejemplo, los mapas las clasificaciones, eh, las subidas de nivel, las batallas de clanes, eh, los puntos de experiencia o los, X, eh, los XP, eh, las recompensas fijas, las recompensas aleatorias, eh, las ramificaciones, ¿no? una mecánica en la que se puede elegir, eh, mecánicas más que podemos elegir, eh, abrasión a la pérdida, ¿no? cuando de repente haces algo y si te equivocas puedes perder puntos. Y luego todo esto se traduce en elementos de juego. Entonces nuestros jugadores, crean avatares dentro de la narrativa eso es un elemento del juego los, los avatares a lo mejor tenemos un tablero de juego que hemos creado con alguna aplicación eh, digital específicamente el mundo sostenido que nosotros hemos preparado podemos utilizar también eh, budgets o insignias que vamos a ir otorgando a medida que van avanzando o van mejorando en el juego de acuerdo o sea, esta sería otra parte o, por ejemplo, podemos utilizar cartas eh, en el que se simbolice los roles o, por ejemplo, el progreso que se va teniendo. ¿De acuerdo? Eh... Estas serían más o menos los, las mecánicas y los elementos típicos que hemos usado. Si queréis encontrar ejemplos de gamificaciones, os invito a que visitéis, por ejemplo, la página web de Gamifica Tu Aula, una comunidad de educadores españoles con diferentes etapas educativas, donde vas a poder encontrar un montón de webs con gamificaciones ya, ya preparadas. Y a modo de resumen de este vídeo, en el que hemos visto pues, a grandes rasgos algunas particularidades del juego, ¿Cabría destacar la importancia que tiene el juego para que el alumno persevere, para que trabaje duro o para que se activen estos sistemas de recompensa y acceda al conocimiento desde el mero placer? Y luego tendríamos la parte de conocer esta psicología, esta teoría de la motivación tan importante que nos ofrecían Deci y Ryan. A partir de ahí, tener claro que hay cuatro tipos de jugadores, sociales, killers, triunfadores y exploradores, que tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestras actividades. Que debemos de concretar una narrativa para tener un mundo sólido sobre el que construir nuestra gamificación. Para ello, os he invitado a que exploréis el modelo de, de, de Joseph Campbell, el viaje del héroe. A partir de ahí, que determines las dinámicas, es decir, las relaciones que tienen los jugadores. Hemos hablado de cooperación, competición, exploración y co-creación. Una vez que tienes las dinámicas establecidas, marques las normas, que son las mecánicas del juego. Determina cuáles ajustan más en función de las mecánicas que has determinado. Hay un montón de ellas, como os he indicado. Y una vez que tienes las mecánicas establecidas, te queda construir la parte sólida, la parte física del juego, que serán los elementos, cartas, insignias, eh, personajes, mapas... Todo esto conformará todo el universo de tu juego. Así que te animo a que empieces a construir estas experiencias eh, lúdicas basadas en la gamificación y sobre todo, y muy importante, como dice mi amiga Esther Hierro e Inma Marín, que potencies ante todo la actitud lúdica, que eh, veamos que aprender jugando es una auténtica maravilla. Así que muchas gracias y espero que este vídeo te sea de utilidad. Un saludo.